Luis Manuel Rosa Gómez, de 24 años de edad, residente en el sector Loma del Corral en el municipio de Salcedo, falleció a consecuencia de presentar herida punzante a nivel del tórax izquierdo, según diagnóstico médico ofrecido. El, eh, yo venía vení, y estaba en la sanitaria y estaba un viajero y viéndose el loco por atrás y le dio esa puñalada. No, no, yo no, no le da ¿Dónde residía? En eh, no el muerte. En tanto que Luis Rafael Dislamarte, luego del hecho, fue apresado por agentes de la Policía Nacional, señalado como el responsable de asesinar a Rosa Gómez. En las próximas horas, será puesto a disposición de la justicia. NTN, Joanny Paulino.